Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Educa, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo un alumno puede, en este caso, eh, ingresar dentro de un chat, dentro de la plataforma Educa. Entonces, para ello tiene que seleccionar la sala de chat, en este caso. ¿sí? básicamente va a encontrar dos tipos de chat dentro de la plataforma una es en este caso eh, un chat que tiene predefinido en este caso eh, ingresar eh, un, periódicamente a dentro de esta sala de chat por ejemplo eh, un alumno que esté dentro de la cátedra de urología por ejemplo eh, si las clases eh, son los días martes a las 10 de la mañana por dar un ejemplo entonces el profesor puede en, en todo caso programar esta sala de chat para que ese día a esa hora esté disponible para que tanto el, el, el equipo docente como los alumnos puedan ingresar dentro de esta sala la otra opción sería cuando el docente eh, en este caso habilita la la opción para ingresar dentro de la sala de chat del, del curso, pero eh, esta sala está abierta todo el tiempo, esta sala está abierta para que cualquier usuario eh, cualquier día de la semana o cualquier hora pueda ingresar dentro de esta sala de chat entonces, básicamente eh, hay dos dos opciones eh, con las cuales un un usuario alumno se puede encontrar dentro de una sala de chat, para ello tiene que ingresar dentro de esta sala de chat, ¿sí? ingresar dentro o entrar dentro de la sala y posteriormente en este caso eh, completar eh, el el mensaje dentro del, del chat entonces eh, una vez que el alumno en este caso complete los lo que le quiere transmitir al, al ya sea al, al profesor o a sus compañeros entonces escribe eso y lo da en enviar en sí entonces el, el, el alumno ya envía la el mensaje en este caso para el para el profesor. El profesor también en todo momento puede ingresar dentro de esta sala, ¿sí? y responderle al alumno. Una vez que el profesor le responda al alumno, ahora yo le estuve respondiendo a este alumno con, con mi app de Moodle desde mi teléfono, entonces empieza esa interacción usuario-profesor eh, con usuario-alumno o usuario-alumno con usuario-alumno. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para poder entrar en la sala de chat que está dentro de la plataforma de educa e intercambiar pareceres con los profesores. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.